¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno, no ha pasado un día desde que subí el último vídeo de Crash of Cards Y la actualización ha salido en mi país Ya, me han dado una insignia por estar por encima de nivel 70 Y bueno, a partir de ahí he empezado a grabar Y esto es lo que me ha salido, lo tengo delante Pone, eh, nueva insignia desbloqueada Desbloqueados, 10 coches ocultos no sé exactamente cuántos hay Pero creo que hay 10 como mucho ¿eh? Vale Le voy a dar a usar ¿O qué hacemos? No sé exactamente cómo irá Misiones de, del día Dos días Retroceder tar, esto, esto es lo de siempre Pero aparece abajo una cosa nueva Cometido para un coche Retroceder 25 segundos sin parar Y te darás una insignia Vale, como veis tengo insignia nivel 70 alcanzado, nivel de prestigio, la desbloqueados, 10 coches ocultos, faltarían por tener dos insignias más, no sé cuáles son, lo iremos descubriendo poco a poco, vale, por aquí tenemos esta cajita, Vamos a abrir para las moneditas, ser primero en probar los coches, tal, tal, tal. Tenemos para comprar un par de coches, dos épicos, 300 y 250 gemas respectivamente. Furgoneta teledirigida. Eh, suelta un coche teledirigido explosivo cuando se destruye. Guay, guay. Camión de troncos. Camión de troncos lo conocemos ya. Parece que no hay nueva legendaria. Vamos a ver a lo que nos interesa. Saben. Si tenemos coche oculto o no vamos a ver chicos Uf, mira han salido coches ¿eh? han salido coches mira este es nuevo bolido espectral ya haremos una apertura a ver si sale y hay coche oculto tiene pinta de que va a ser una calabaza una calabaza no lo sé 100% pero estamos en halloween Ahora vamos a ver el nuevo mapa Temática Halloween 100% Ahí sí que lo sé Y bueno, esta insignia Mostrar cometido de hoy Vale, pues vamos a intentar hacerla ¿eh? Yo creo que sí Vale, con el tractor 25 segundos Rotativo, este es nuevo Lograr 50 cometidos de coches Dios Dios, vamos a tener que hacer una pasada de misiones eh, Frank Games. coche en <ríe> eh, WhatsApp y cartón, cartón, un coche cartón, vale, Crash of Cash, vale, futbolista vale, bonita, teledirigida, velocidad 2.0, what the fuck? ¿Qué es esto, 120 insignias, vosotros qué decís, chicos. ¿Correrá el doble de lo que corre ya este coche de velocidad normal? Veamos los coches fusionados Nos falta este Estos, Todos, todos Y este de la pasada actualización La avioneta Falta poquito Y este sí que es nuevo Bueno, en la parte trasera del coche aparece un reactor Con luces amarillas y naranjas bueno, nos faltaría poquito, ¿eh? Tres carros de guerra y tres hot rod. Bueno, ni tan mal, intentaremos, como siempre, conseguirlo, ¿eh, chicos? Vamos a ver los nuevos mapas. Bosque Encantado. Bueno, no es que me salga tampoco la mansión para poder ver si la han agrandado o no. Pero bueno, vamos de momento al Bosque Encantado. Uf, he elegido este coche. Tendría que haber elegido otro. Sinceramente, vamos a intentar hacer coronas ¿eh? y vamos a ir viendo temática Halloween. ¿eh, chicos, que estará aquí el nuevo coche oculto. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme abajo en los comentarios. y dejando abajo en los comentarios donde pensáis que puede estar el coche oculto. Y cuanta más ideas me deis, antes lo traeré al canal. aquí, bueno, ni tan más, eh, chicos, el tronco cabazas, cabazas, bueno, ostras, que chulo, se mueve la cabaza, eh, pues yo quitar el wish. quitado, Pero la calabaza es top, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, y esto, bueno, y esto, no me diga... Que es la continuación de la mansión Pues tiene toda la pinta ¿eh? Esa venja Tiene toda la pinta ¡Guas! Destrucción doble hmm. Madre mía sí! Destrucción triple Vale, esto parece el LOL Destrucción doble Control más C Pues de momento muy bien eh, Chicos, muchas coronitas Perdón, no nos nos están atacando. Bueno, es que este también te chocas con él y la tienes liada, ¿eh? Uf, este macho el lío, ¿eh? Este macho el lío. Oye, oye, oye, oye. Vaya un abuso. Déjame en paz, hombre. Al final me ha matado. Venga, vamos a conseguir la insignia. Cuanto antes la tengamos, antes conseguiremos. Eh, esas cositas que nos dan esos coches Que ya sabéis como el coche de velocidad 2.0 120 insignias Que no es no es poco Bueno, vamos a hacerlo Seleccionamos Y tenemos que retroceder 25 segundos sin parar ¿eh? ¿Dónde puede ser? Vale, mapa de instalaciones quizás Es grande No esté tiempo a hacerlo Vale, esto tiene WhatsApp, ¿en serio? Ya un misil así de primeras Mira, hombre, que las solcar barato. para dejar en paz, macho Pero, ¿por qué me da? Vale, solo los orbes Dejarme en paz Por favor Ay, mira, está cronometrado Ahora ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué hablas? ¿Dónde puedo dar yo 25? Me están persiguiendo, qué pesadilla. No me persigas, que te reviento en el rayo, chaval. Que no me persigáis, pesados. Oye, oye, oye, eso te iba a decir, que estaba andando para atrás. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Ya lo conseguimos, eh Ah Ah, pero bueno He cogido el truquillo, eh Vamos a intentarlo en el desfiladero ¿Por qué no? Madre mía Madre, vaya bullying Vaya bullying y Ahí está Vamos muy bien, ¿eh, chicos? Vamos muy bien uy, uy, uy, uy, está casi, ¿eh? Está casi No la caguemos ahora Ya está, ya está Está hecho, ¿eh? Está hecho Bien, conseguida esta insignia Cometido logrado No bueno, vamos a matarnos Vamos a salir a ver qué es El tractor a la vez Vale, vale, vale tenemos una de 105 ¿eh? Queda 104 No sé exactamente para qué Ya está Vamos a salirnos Estas son como insignias de por día Se van acumulando La verdad que muy guay Las conseguiremos todas Nueva insignia desbloqueada Completado el cometido para el coche tractor A ver mm, No sé si al tener las Ahí nos mejorarán Algún tipo de power up que queda más rápido, no sé exactamente Qué harán, y nada más chicos No sé cuándo traeré el nuevo coche oculto. Voy a estar un par de días fuera Y lo mismo Se sabe antes, se sabe después No sé cuándo subiré el vídeo Vosotros como siempre darle a like Y a la campanita para que os notifiquen Los vídeos, no sé, dejadme en los comentarios Si queréis que suba cada día Consiguiendo estas insignias, estas misiones de cada día que parecen ser un poquito difíciles por ejemplo 25 segundos para atrás son 25 ya veis que tenéis que ir re rectificando conforme la marcha y nada más, chicos nos vamos a ver muy pronto estaros muy atentos al canal y nos vemos en el próximo episodio de Crash of Cards.